escuchas voces tranquilo no estás loco o quizás sí lo cierto es que todos escuchamos voces hay alguien que vive en nuestro cerebro hoy vamos a hablar de el narrador interno bienvenido a la tribu yo soy olga semoret la mujer cronopio y te invito a que hablemos de salud mental pero eso sí sin vergüenza. En el video anterior que les dejaré por acá arriba les hablé sobre la imagen corporal. Es un tema muy complejo con muchas aristas. Una de esas aristas resultó ser esas voces que viven en nuestra cabeza que no son para nada amables, pues nos recuerdan a cada paso el fracaso que podemos llegar a ser. Si pienso en mi voz, es parecida a la que ustedes están escuchando, solo que un poco más sarcástica e hiriente, un poquito más aguda también. Y me recuerda a cuando era adolescente y estaba pasando por ese periodo maravilloso de angustia, desesperación en el que odiaba al mundo. Me imagino que todos ustedes pasaron por ese momento también. ¿Recuerdan la serie Ali McBeal? Era una de mis favoritas. No, no era la actuación de Calista Floja. Es que era la primera vez que me daba cuenta que esto de tener una voz tan activa en la cabeza que todo el tiempo te hablara, no solo me pasaba a mí. En esta serie, si no la recuerdan o no la han visto, podemos ver a una abogada con una imaginación súper activa y podemos ver como espectadores cómo esa voz, cómo esa imaginación interactuaba en la realidad del mundo. Por ejemplo, si una persona le caía mal o hacía algo, la persona se derretía, ella la derretía con los ojos, sacaba un martillo y se lo pegaba... Y al final de la escena nos dábamos cuenta que era todo obra de su imaginación. A mí me pasa así. Yo tengo un narrador interno que me está contando toda mi vida mientras va sucediendo, me da opiniones y habla conmigo. No, no es anormal. Le pasa a todo el mundo. Sin embargo, este narrador a veces se puede salir de control y se puede convertir en un trastorno mental. Les voy a dejar por acá una charla tech eh, en donde una mujer cuenta lo que pasa cuando este narrador se sale de control en su vida esto no se debe confundir, hay que tener cuidado con la esquizofrenia que es una demencia, oímos voces, las voces nos hacen actuar, eso es otro nivel estas voces también pueden ser las voces que nosotros escuchamos en nuestra cabeza mientras estamos leyendo una obra de ficción y a veces alguien lo, lo está narrando un hombre lo está narrando una mujer y oímos la voz que no es la nuestra esta voz también puede ser la voz que te dice que eres un impostor todo el tiempo. Esta voz puede ser la voz que te dice que no sirves todo el tiempo, la voz que te ataca todo el tiempo, pero también puede ser la voz que te protege de un peligro. En mi caso particular, yo diría que tengo varias voces internas. Sí, soy de esas personas que va caminando por la calle y va hablando sola y pensando y teniendo un diálogo interno con otra versión de sí misma. Hay que entender que las voces son parte de nuestra configuración como seres humanos. Sin embargo, hay momentos en que las voces se salen de control. Yo disfruto mi diálogo interno con estas voces, no lo cambiaría. Sin embargo, quisiera que esta versión de mí misma, que parece tener una opinión para todo, todo el tiempo y muchas veces no es una opinión nada constructiva, se callara de vez en cuando tú has sentido por ejemplo que estas voces no te dejan dormir has sentido que estas voces te, te paralizan de alguna manera has sentido que esta voz te insulta y te hace ser inseguro yo sí lo he sentido sobre todo esta última parte soy una persona muy insegura y eso hace que mis niveles de timidez se conviertan en una verborrea de la cual me arrepiento al segundo que abro la boca la constante duda que siento a cada paso que doy en todo lo que hago viene aderezada de una crítica muy fuerte de esta voz en especial que se parece mucho a la mía justo cuando estaba escribiendo el guión para este video me llega el correo de un amigo al que le pedí que me corrigiera un cuento profesionalmente el cuento me lo destrozó, mira, eso lo arrastro le pegó eso, quedó ensangrentado le tiró piedras y eso era lo que tenía que pasar porque el cuento le falta trabajo el cuento está precipitado mi antiguo yo, antes de todos estos videos y antes de todas estas cosas que yo he empezado a comprender si hubiese querido lanzar en el metro hubiese dicho yo no escribo más más nunca, yo no sirvo para eso, que no aceptaba la crítica si no lo veía como el fin del mundo ¿por qué? porque las voces comenzaban a atacarme, a decirme, a burlarse de mí y a disminuirme en algo que a mí me encanta, que sé que sirvo para ello y que solamente tengo que trabajar mi nueva yo agarra esas críticas y las agradece porque ahora tengo nuevas ideas para mejorar mi trabajo Todo esto me lleva a hablarles del de síndrome del impostor. Sí, yo no conocía esto hace, hasta hace un par de años quizás y cuando lo descubrí todo hizo clic. Es algo que sufre hasta Michelle Obama, Kate Winslet, Meryl Streep, Emma Watson... En fin, muchas mujeres exitosas lo sufren porque es más común en mujeres. Pero puedo decir que al menos el 70% de la población lo ha sentido alguna vez. ¿Qué es un impostor? Un impostor es aquel que engaña, a aquel que miente haciéndose pasar por algo que en realidad no es. Este síndrome hace que las personas, a pesar de ser exitosas, de haber logrado todo lo que quieran, Siempre sientan que los van a descubrir, siempre sientan que son un fraude y que al siguiente paso va a haber alguien allí Escondido en una esquina para decirle, hey, tú no te mereces eso Este síndrome tiene que ver con la baja autoestima y con el hecho de dudar de nosotros tan fuertemente También tiene que ver con la autoexigencia Tengo que hacer una pausa porque Luna se metió en todo esto, porque ella es la primera impostora. Todavía no sabemos de dónde salió Luna, cuál es su origen, pero tenemos varias teorías, ¿verdad? Ok, cool. ¿Crees que tus logros no son merecidos? ¿Falta de confianza en tus capacidades? ¿Miedo a que los demás descubran que eres un fraude? ¿Inseguridad sobre todo en el ámbito Académico y en el ámbito profesional Expectativas de fracaso Baja motivación Y por supuesto, nuestra preferida, la ansiedad Todo esto puede ser causado por inseguridades, por imágenes que crecieron durante nuestra infancia, nuestra adolescencia y nuestra temprana adultez. Son imágenes impuestas o que vienen de profesores, de amigos, eh, de compañeras del colegio, de imágenes en las revistas, imágenes culturales, de procesos históricos. Como ven, es algo muy complejo. Todos estos elementos son los que conforman la imagen que tenemos de nosotros mismos y conforman el tono y los mensajes que las voces nos van a hacer llegar. Pedazo. Les voy a citar un trozo de un artículo de El País que me llamó la atención. Les voy a dejar el link en la descripción. Les leo. Según la escritora, conferenciante y coach, experta en liderazgo Pilar Jericó, el origen del síndrome del impostor está en la autoexigencia. Quienes lo sufren, por muy buenos que sean en el trabajo, muestran un patrón de pensamiento basado en la idea insistente de ser un fraude como profesional o de que sus habilidades no son dignas de atención. Es un fenómeno tan frecuente como inconfesable. Recuerden, ¿no? Hay que hablar, no shame, no vergüenza y su incidencia es cada vez mayor la citan a ella es un problema que se está acentuando mucho con las redes sociales por la obsesión con la apariencia y la necesidad continua de publicar una versión idílica de uno mismo esta es mi versión idílica de mí misma Mi misma, peínate, ok, mi misma les parece extraño uno que sea inconfesable es decir nos da vergüenza hablar de todo esto y dos se acentúa con el uso de las redes sociales en las redes sociales lo que se proyecta es una vida de fantasía una vida que no existe pero de repente eso se ha convertido en nuestro referente cultural y ahora nos comparamos con la perfección de la vida en Facebook, de la vida en Instagram, de la vida en cualquier red social. ¿Cómo se puede combatir este síndrome? No hay fórmulas mágicas, pero yo les quiero dar tres. Pequeñas acciones que podemos hacer cuando sintamos que la voz nos está atacando de alguna manera y nos está haciendo dudar de nuestras habilidades. El primer paso es detectar los disparadores. Qué produce esa sensación de que somos impostores y que le da cuerda a la voz para que comience a hablar En mi caso, por ejemplo, es cualquier exposición de mi cuerpo Incluso en una fotografía que se vea que esto tiembla, por ejemplo O que me, se me salga una chicha o, o cualquier cosa También sucede, por ejemplo, cuando critican mi escritura, cuando critican algo de mi creación Cuando critican algún video me siento vulnerable y empiezo a dudar de mí también sucede cuando me empiezo a comparar con otra gente y empiezo a decir, no, pero él es mejor que yo y tal, o ella es mejor que yo y no sé qué. El segundo paso es contrastar esa idea que te está atacando, que eres un impostor, que no sirves, que eres esto o aquello, con una realidad un poco más objetiva. Puedes preguntarle a personas que están a tu alrededor, si no le crees, págale un extraño como a un terapeuta para que trate de analizarte objetivamente y ver en qué realmente esas voces tienen razón o no por ejemplo a mí si la voz me dice que estoy gorda pues claro que estoy gorda el tercer paso es tratar de sustituir ese ataque viéndolo como todo lo negativo con algo constructivo y positivo hay una realidad quizás no estás en el punto en donde quieras estar vamos a hacerlo con un ejemplo muy sencillo el peso, yo quisiera tener 20 kilos menos no los tengo ahora ¿puedo tenerlos? si, sí, no tengo una enfermedad que me lo prevenga tengo que hacer un esfuerzo tengo que aprender a comer vamos a ver todo de manera un poco más real y un poco más constructiva no voy a autocriticarme no voy a atacarme porque eso lo que va a hacer es que caiga en ese círculo vicioso y no... Pueda vencer esa brecha que me separa de lo que soy ahora y de lo que quisiera ser en un futuro cercano o a mediano plazo Un bono ¿Cómo hacemos esto de ver en dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Dónde seguimos? Recuerdan que les hablaba en el principio de los tiempos de este canal de los objetivos SMART Aquí les dejo el video llevando a la cuenta de nuestros objetivos podemos ver cuánto hemos avanzado cuánto en realidad estamos más cerca o más lejos de esa realidad que nos planteamos y de esa realidad de lo que queremos ser vamos a ponernos un poco filosóficos la separación entre mente y cuerpo era algo que en la antigüedad no estaba tan claro para la conciencia humana. De hecho, en los tiempos de la Grecia Antigua ni siquiera sabían que existía el sistema nervioso, no sabían cómo los impulsos conectaban a la mente con el cuerpo. Si pensamos en Aristóteles, por ejemplo, él ponía toda la carga del alma en el corazón, es decir, el cerebro ni siquiera jugaba una parte importante en toda esa conexión. Es Descartes el que inaugura esta separación de los dos entes con su famoso cogito ergo sum o pienso, luego existo. Tenemos a la mente y tenemos al cuerpo. La mente no se puede experimentar a través del cuerpo. La mente necesita de esta narración continua, de este pensamiento continuo para validar su existencia, para participar de alguna manera en la experiencia que está teniendo el cuerpo en el mundo físico. Esto resulta bastante enredado y son años de filosofía lo que han pasado. Sin embargo, lo que quisiera que tuviesen en mente es que el cuerpo y la mente son entes distintos y que la mente necesita de esta narración, de esta voz interna que a veces se vuelve un crítico interno para validar su propia existencia, por lo tanto no podemos apagar esa voz tener esta voz interna o este narrador interno no se tiene que convertir en ninguna patología este mecanismo es el mismo que usa la imaginación cuando estamos leyendo, es el mismo que usa el sueño, que usa la memoria sin embargo, es diferente al que usa el pensamiento. ¿Por qué? Porque el pensamiento es intencional y está dirigido. En cambio, estas voces, este narrador, es algo que pertenece más bien al inconsciente. Por ello, es que podemos establecer un diálogo con él. Repito, dialogamos con estas voces, sin embargo esto no quiere decir que podamos razonar con ellas porque esencialmente están en planos distintos el consciente y el subconsciente. Entonces tenemos que comunicarnos con estas voces de maneras diferentes, digamos que usando ciertos trucos o estrategias para cambiar esas concepciones que están arraigadas en nuestro subconsciente. ¿Cómo podemos hacer esto? La única manera que a mí se me ocurre hasta ahora es, imagínense que se dispara una de estas voces, estamos identificando el disparador, intentemos regresar, intentemos ver toda la cadena causal para llegar al origen de ese pensamiento. Este proceso puede ser imposible, muy tedioso, incluso a veces no Puede que no tengamos las herramientas para hacerlo, para lo cual existe un psicoterapeuta que nos puede agregar en estos procesos. Incluso hay cosas como la hipnosis, como las terapias del renacimiento, las constelaciones familiares, que tratan de poner en orden todas estas ideas del inconsciente y tratan de arreglarlas de manera distinta para que los efectos sean diferentes. Les voy a poner un ejemplo súper mundano y súper sencillo. Yo le tengo un pavor profundo a las cucarachas, no hay manera de que si yo veo una cucaracha me quede en ese sitio, no hay manera de que las mate, no hay manera de que pueda hacer nada, yo salgo corriendo para salvar mi vida y no importa a quién deje por el medio ni a quién me lleve por el medio. Cuando tenía 7 años, estaba en el colegio y un muchacho mató a una cucaracha, pero así inmensa como prehistórica, que estaba como embarazada de mil cucarachas, y cuando la mató ese líquido blanco salpicó por todos lados me salpicó a mí y yo pienso que esa escena y el asco profundo que me da es algo que me sucede cuando veo a la cucaracha por segunda vez por tercera vez por cuarta vez entonces hasta que yo no cambie eso de alguna manera la fobia de las cucarachas va a seguir allí, por supuesto esto es un ejemplo muy tonto, un ejemplo muy mundano pero imagínense que ustedes pudieran seguir esa cadena hacia el pasado y descubrir cuál es el origen de ese pensamiento, de esa voz que los critica y que los paraliza y que les está haciendo daño, quiero repetirles algo, tenemos que estar conscientes de que somos la suma de muchos factores, de muchos hechos, de muchas cosas de muchas ideas, de muchas imágenes que vienen incluso desde tiempos en los que nosotros ni siquiera estamos vivos, teniendo esto en cuenta ya pueden sospechar que desarraigar estas imágenes, que desarraigar estos pensamientos y transformarlos es un trabajo duro, es un trabajo al que le tenemos que poner bastante voluntad y es un trabajo al que tenemos que estar dispuestos a hacer esto es una lucha diaria en la que el mantra que estamos usando en este canal desde hace algunos videos que es fuck it, sirve cuando vengan esos pensamientos, fuck it ahorita no, por lo menos deténganlo. tenemos el poder de mandarlo todo al basurero tenemos el poder de sacar todo lo tóxico de nuestra vida tenemos el poder de decidir complacernos a nosotros mismos y no complacer a los demás por mucho amor y mucho respeto tenemos derecho a tener nuestros propios criterios y actuar según nuestros propios criterios tenemos el derecho a decidir tenemos el poder y el derecho de negociar, hablar, dialogar con nuestras voces y que no nos sigan atacando. Entonces, ¿qué nos detiene? Quizás no se trate de miedo, quizás no se trate de no saber cómo hacerlo, quizás se trata de una costumbre. ¿Lo has pensado? Y es que estamos acostumbrados a las críticas. Las dejamos pasar, las absorbemos y ni siquiera nos damos cuenta de dónde vienen, por qué, cuál es el motivo de esa crítica ¿por qué lo aceptamos de manera tan pasiva? todo esto lo dejamos pasar ¿por qué? ¿por qué te comparas con otro? compárate contigo compárate con tus logros y siéntete orgulloso de cada uno de ellos no veas en el otro lo que te falta a ti todo esto me lleva otra vez a la filosofía y es que Hobbes decía que el hombre es una máquina de deseos eternamente insatisfecha ¿Qué quiere decir esto? Que cuando obtenemos algo vamos a querer más Llegamos a un punto y cuando llegamos a un punto queremos más y más y más Y ni siquiera disfrutamos el camino ¿Para qué quieres ser el mejor? ¿Existe en realidad el mejor? Bueno, si fueras un atleta de alta competencia y vas a las olimpiadas, sí Claro que tienes que ser el mejor y los tiempos y la cosa Pero en tu vida regular tienes que ser el mejor es que nunca vas a ser el mejor. Esa es la verdad. ¿Y qué importa si no lo eres? ¿Qué? No importa nada. Lo único que importa es que disfrutes tu vida. Ni siquiera importa que seas feliz. Porque la, yo creo que la felicidad y ser el mejor está sobrevalorado. Solo importa que disfrutes. Yo les garantizo algo. Todo esto tiene que ver. No con la felicidad. No con el querer ser mejor. Esto tiene que ver con los niveles de autoexigencia que nos imponemos. Y a la hora de la verdad. Esto de ser el mejor y, y lo que tenemos que lograr en la vida es solo una convención, es solo un conjunto de creencias en las que nos pusimos de acuerdo. Es como un billete. ¿Qué valor tiene un billete? Es un pedazo de papel. Sin embargo, con eso es que somos capaces de comprar cosas, tener esto o tener aquello. ¿Qué pasa si dejamos de creer? No a los billetes, porque eso sería complicado, sería cambiar el mundo. Pero ¿qué pasa si dejamos de creer en todas esas cosas que supuestamente son las que debemos hacer en la vida? Y las que debemos conseguir para ser los mejores y exitosos. Para finalizar el video... Quiero darles algunos trucos que quizás les pueden servir cuando las voces los ataquen. El primero es que cuando sientan que viene el ataque de la voz, fijen su atención en algo externo. Digamos que lo más fácil es la televisión. Un poco más difícil ya es fijar la atención en un libro. Vayan, den una vuelta, jueguen con sus hijos, jueguen con sus mascotas. Cambien el panorama, cambien la energía, activen otras partes de su cerebro. Explora la práctica de mindfulness. ¿Por qué? Es una práctica complicada pero sencilla a la vez. Te va a tomar tiempo a estudiarla. Yo la estoy estudiando, no soy experta. Lo único que quiero rescatar ahora de ella es que esta práctica te viene a decir que estés en el presente, que dejes que los pensamientos pasen sin juicio, sin que sean buenos o malos, que estés en el momento, que disfrutes esa experiencia y eso te va a dar esa sensación de tranquilidad y va de alguna manera a apagar las voces cuando se ponen un poco fastidios lo tercero es la meditación, de mindfulness y meditación seguramente quiero hacer un video en el futuro meditación, hay miles de técnicas, miles de aplicaciones la que quieras, a mí me funcionó durante un tiempo, quiero retomarlo y explorarlo de manera más profunda, quizás comparta los resultados en el futuro con ustedes. El cuarto es algo que estoy apenas explorando y se llama algo así como el estado de flujo, el flow, estado de flow, es un concepto de la psicología positiva en el que Dices que estás como en la zona Es como cuando estás escribiendo Cuando estás inspirado en algo y entras como en ese estado En el que, wow, estás así Y disfrutas todo y tal Creo que hay maneras O he comenzado a leer que hay maneras De inducir ese estado Con ciertos ejercicios Y mi favorito, el quinto Párate frente al espejo Uf. Pon la mano como un puño Levanta el dedo medio y di Fuck it. Deja de creerte todas esas mentiras y todas esas imágenes que nos impone la sociedad, que nos impone quien quiera que sea. Solo tú tienes el poder de decidir cómo miras al mundo, cómo te miras a ti frente al espejo y cómo te relacionas y qué es para ti realmente ser feliz, ser el mejor o simplemente disfrutar. La vida. Si te gustó este contenido, considera suscribirte, déjame un like y comparte en tus redes sociales.